En momento nos place eh, tener nuestro invitado central, el licenciado Morillo Suriel, quien es abogado experto en temas migratorios y migratorio. Vamos a hablar de, de muchos aspectos, justamente, a nuestros amigos en el extranjero, sobre esos procesos de residencia, cómo ha impactado el COVID-19 en estos procesos migratorios. Migratorio. Buenos días, eh, licenciado Morillo, gracias por entrar en contacto con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de poder estar en el programa, en este espacio, y compartir con ustedes cierta información respecto a lo que son los procesos de peticiones eh, para Estados Unidos. Eh, mi nombre es Julio Reyes, eh, abogado especialista en Derecho Migratorio de la firma Murillo Zubier, y con mucho gusto voy a estar asistiendo en el día de hoy con sus dudas. Un placer. Inmedi inmediatamente, eh, para aprovechar el tiempo, licenciado, esta uh -huh. pandemia ha afectado todos los aspectos de la vida laboral, personal. Y de sí. hecho, en los peores casos, hemos tenido pérdidas humanas. En cuanto a temas migratorios, ha sido un caos. Hay mucha gente desesperada, personas que ya tenían, estaban esperando una cita para temas de visa de no inmigrantes, eh, sí. familias que no se han podido reencontrar por los procesos paralizados. ¿Cómo ha afectado esta pandemia que ya llevamos dos años? a los procesos migratorios, principalmente en Latinoamérica y en la República Dominicana? Esto de la pandemia ha afectado enormemente a los procesos de petición, en el sentido de que, por ejemplo, si un proceso anteriormente tardaba de ocho meses a un año en completarse, ahora puede tardar un año y medio eh, en su totalidad para poder una persona eh, emigrar de aquí, de República Dominicana, a los Estados Unidos. Eh, no es que no se está trabajando, se está trabajando con la misma rigurosidad que siempre se ha trabajado en lo que son las instituciones de los Estados Unidos pero el hecho está en que ahora el personal es menor o sea son menos personas las que están recibiendo casos, eh, no solamente aquí en lo que es el consulado de Santo Domingo, sino también allá en Estados Unidos eh, donde reciben los casos y donde evalúan las solicitudes es menos el personal, entonces hay que tomar en consideración las dificultades que ha traído la pandemia consigo eh, en cuanto a reducción de personal, en cuanto ahora se trabajan más casos que antes, que como se trabajaban antes. Hay un cúmulo de casos que usted no se imagina, enorme, eh, de, debido a esta situación. Entonces, hay que tener mucha consideración de esa parte, de que hay que ser pacientes, eh, hay que reconocer que esas personas que evalúan esas solicitudes son humanos, eh, como usted y como soy yo también y hay que tener mucha paciencia con estos procesos migratorios realmente porque son cosas que uno no tiene planeadas por ejemplo ahora mismo estamos uno de esos casos que están retrasados pero eh, sí. el tema de, de, de, de migración eh, se mantiene eh, el año completo las 24 horas del día digo yo ah, no, por supuesto está, es un tema migrar, sí. Sí. a los Estados Unidos sí. por ejemplo Claro. Usted como abogado, su firma de abogado está aquí en la República Dominicana, pero sí. ¿qué le conviene más? Una, es, lo mismo, ¿Es lo mismo hacer un proceso desde República Dominicana que hacer un proceso desde los Estados Unidos en este actual momento, con ya con esa deficiencia que tenemos de personal de, de las oficinas de inmigración de Estados Unidos? realmente no hay mucha diferencia con que usted inicie el proceso aquí en Dominicana o que lo inicie allá en Estados Unidos porque al fin de cuentas todos van al mismo lugar eh, la diferencia está en que cuando usted hace el proceso desde aquí en la Dominicana, usted va a tener que hacer un envío del expediente por Curie a Estados Unidos, que lo más que puede tardar son dos o tres días adicionales, a lo que puede tardar usted mandándolo desde Estados Unidos o sea, al fin de cuentas Usted va a esperar lo mismo haciendo el proceso desde allá que haciéndolo desde aquí. Eso realmente no implica una diferencia en cuanto al tiempo de espera. Ya, y hablando de tiempo de espera, licenciado, uh -huh. entonces, ¿cómo está la cola de esas visas de no inmigrantes? Por ejemplo, sí. eh, yo sé que ustedes manejan un tema de que lo que hicieron en 2014, dependiendo también de su estatus, si es eh, pedido por un hermano, por un hijo a un familiar, o sea, ¿cómo va ese proceso y esa lista de espera? Sí, en cuanto a lo que es peticiones, eh, la lista de espera es de la siguiente manera, cuando son ciudadanos americanos que hacen la petición y le hacen la petición a sus esposos, a sus hijos menores de edad que son solteros y a sus padres, se supone que se procesan las visas de inmediato en el sentido de que son las que tienen mayor prioridad al momento de tomar una decisión el consulado para otorgar una cita para una visa entonces luego de ellos va una escala de más de prioridad respecto a lo que es el boletín de visas el famoso boletín de visas que todo el mundo conoce donde usted puede revisar de manera mensual eh, el estatus de cuál tiene mayor prioridad en ese momento es ahí si se maneja una escala Fuera de lo que yo le acabo de decir anteriormente, donde sí es por un orden en específico y si sí se toman en cuenta las fechas de prioridad. Eh, primero comienza con lo que son los hijos solteros, de eh, sí solteros eh, mayores de edad de ciudadanos americanos. Eso es lo que tiene mayor prioridad en esa lista. Ahora mismo tengo entendido están trabajando con los casos del 2014 para abajo. Eh, si no me equivoco con lo que es el boletín de visas de enero de 2022 luego usted sigue más adelante y va a pasar a lo que son las peticiones me escuchan a las peticiones de residentes americanos entonces las peticiones de residentes americanos eh, son aquellas que implican a lo que es esposos de estos residentes y a lo que son los hijos solteros eh, de estos residentes luego pasa a otras fase eh, que son lo que son eh, los hermanos de los ciudadanos americanos y así sucesivamente o sea el boletín de visas eh, solamente implica a lo que son los hijos solteros mayores de edad de ciudadanos y a las peticiones de residentes okay, eh, ¿Cómo va a afectar para este año 2022, a eh, eh, todas las personas que están, eh, ya más o menos, usted habló eh, del tiempo, y, y, y, y, y, ¿y qué podría suceder? Eh, sabemos que todavía estamos en una pandemia, aunque, eh, por ejemplo, esta nueva variante, la Omicron, eh, sí. se comporta, eh, es la más suave hasta ahora, eh, en términos llanos, decir, sí, eh, sí. y en pocos días de cuarentena. ¿Esto podría mejorar para este año 2022 ¿O podría mantenerse o empeorar? Entendemos que podría mejorar en el sentido de que, por ejemplo, para lo que son las visas B1-B2, que es la que la mayoría de los dominicanos están solicitando desde siempre para ir de paseo o de negocios a Estados Unidos, todavía siguen suspendidas las visas de primera vez para estas personas. Sin embargo, eh, han flexibilizado un poco lo que es... Eh, poder programar una cita para los fines cuando se trata de una emergencia. Eh, cuando comenzó esto de la pandemia, emergencia significaba una persona que estuviera falleciendo eh, o que estuviera ya fallecida ya en Estados Unidos eh, y que yo como familiar inmediato de esa persona quisiera ir a ver ese, esos últimos momentos de esa persona eh, o también eh, implicaba una emergencia. Eh, si yo tuviera que tratarme eh, algún tratamiento eh, médico allá en Estados Unidos, que aquí no me puedo tratar y es urgente tratármelo allá. Eso era lo que se veía al inicio de la pandemia. Hace unos pocos días atrás ya se está comenzando también a recibir emergencias. Cuando se trata, por ejemplo, de que yo tengo una eh, cita de negocios muy importante eh, que se aproxima, por ejemplo, en dos semanas y tengo que asistir a Estados Unidos, no tengo una visa, lo puedo hacer justificando que tengo yo esa cita en los Estados Unidos y justificando tal emergencia de que yo tengo que asistir a esa cita, porque si no asisto a esa cita voy a perder clientes, voy a perder ingresos, voy a perder eh, cosas para mi empresa o para eh, mi trabajo como profesional. Eso no se estaba viendo hasta hace unos días. Por, el, por lo tanto entendemos que si se están aperturando ya los negocios en lo que es estas citas de emergencia, eh, en un futuro no muy lejano, podrían volver también a aperturar citas eh, de poco a poco para personas que no tengan que tener una emergencia y que quieran visitar a un familiar, por ejemplo, en Estados Unidos, o simplemente quieran ir de turismo. Ahora, el turismo como tal, en la mayoría de países con la pandemia, está un poco fuerte, que sea ahora mismo que lo apertura. O sea, hay muchos países que han decidido tomar la iniciativa de que sí, por ejemplo, Canadá en septiembre comenzó a recibir otra vez solicitudes del año pasado, cuando no estaba recibiendo anteriormente. Eh, España está recibiendo también solicitudes. O sea que no hay que ser negativo, esperar a ver qué puedo cubrir en este 2022. Eh, eh, uno nunca sabe lo que puedo cubrir. Entendemos que sí, que en el 2022 van a haber cambios positivos. Bueno, y, eh, eso espera el mundo, que nuevamente eh, poder... Eh... Volver a cierta normalidad, que pues sabemos que no vamos jamás a volver al 100% a lo que conocíamos antes de la pandemia. El mundo ha cambiado radicalmente y esos cambios siempre dejan secuelas. Y esas secuelas son algunas medidas que se quedarán, y yo entiendo que para bien, el tema de la mascarilla es un tema que se debería de usar normalmente, eh, eh, ya sí, sí. en países, eh, por ejemplo en Europa, en China, países que tienen altos índices de contaminación pero bien, ya eso es otro tema eh, no sé señor director, si podemos recibir algunas llamaditas y el licenciado la puede escuchar porque nos están escribiendo la gente de, sí. y me están eh, eh, llamando por el celular directamente, quisiera hacer una pregunta, vamos a ver si podemos, si podemos. No, sé, no sé si la tecnología nos no permite esta conexión que tuvimos eh, parte de nuestro personal en el día de hoy, no eh, pudo estar en el estudio. Eh, si se puede, señor director, ponga el teléfono en pantalla. Eh, a la persona que me está escribiendo, o pues, llamando directamente a mi celular. Sería bueno que lo hagan al estudio, al 809-725-0505. Y así pueden aprovechar una o dos preguntas. El licenciado Murillo eh, Suriel, de la firma de abogados Murillo de, eh, con temas relacionados con inmigración, temas de visas, el de paseo y todo eso eh, eh, antes de la llamada eh, los requisitos uh -huh. para la visa siguen siendo los mismos bueno por ejemplo depende de qué tipo de proceso que quiera hacer lo que respecta a la visa B1-B2 ahora mismo si es primera vez como le dije tiene que justificar una emergencia para poder tener una cita con el consulado emergencia debe de ser eh, que Usted va a visitar a un familiar que esté en sus últimos días o usted va a asistir a un funeral de ese familiar y tiene que ser un familiar inmediato. Cuando me refiero a inmediato debe de ser padre, hijo o esposo eh, de esa persona en particular. Eh, puede ser también para tratarse una enfermedad eh, que usted no pueda tratarla aquí en Dominicana y necesita asistencia en los Estados Unidos para poder tratar esa enfermedad. Y como mencioné últimamente, también puede ser para lo que es negocios urgentes en Estados Unidos. Eso es para la visa B1-B2. Los demás requisitos que le pueden pedir es cumplir con un arraigo socioeconómico aquí en República Dominicana. Un arraigo es yo tener aquí negocios, yo tener aquí eh, propiedades, yo tener aquí ingresos que demuestren que yo tengo aquí una vida en República Dominicana y que no deseo quedarme de manera ilegal en los Estados Unidos. Bueno, eh, realmente hice producción, que es un poco difícil el tema de, de procesar las llamadas eh, del estudio y que puedan salir por aquí tener, pero bueno, será en otra ocasión que vamos a tenerle nuevamente de invitados y que los previdentes puedan realizar sus preguntas. Eh, yo creo que, bueno, me la pueden hacer por WhatsApp y luego se la pasamos a nuestro invitado, eh, Morillo Suriel, que yo espero que no sea la primera ni la última yo también. que tenga con Para nosotros. mí, claro que sí, un placer sería poder contestar todas sus preguntas. Claro que sí. A propósito, licenciado, nos gustaría que nos comparta tanto a nuestros televidentes, eh, a esos que eh, nos han hecho la pregunta directamente, eh, sus teléfonos, eh, su dirección y sus redes sociales. Claro que sí. Nosotros nos ubicamos aquí en Santo Domingo, sector Bellavista, en lo que es Plaza Bellavista Center 2. Eh, como ya refirió usted, señor Roberto, nosotros somos, por suriel, abogados. Somos una oficina de abogados que tenemos varios años en el mercado. Eh, yo en mi particularidad me especializo en lo que es derecho migratorio, tanto para Estados Unidos como para otros países, incluyendo Canadá, España, eh, gran parte de lo que es el espacio Schengen en, en Europa, Reino Unido eh, y Derecho Migratorio en su generalidad. Entonces, si quieren por, eh, asistir a lo que es esta firma o si quieren contactarnos para una consulta, pueden llamar a lo que es el 809-328-9856, este es el teléfono de nosotros. Eh, pueden llamar tanto directo como por WhatsApp o escribirnos vía WhatsApp al mismo número. Eh, también pueden inscribirnos a nuestro correo electrónico info arroba morillosuriel abogados punto com. ese es el correo de nosotros eh, y cualquiera de esos dos eh, medios de contacto siempre estaremos disponibles para usted solamente tiene que comunicarse que digamos, ya todo será atendido eh, como repito 809 328 9856 es el número y el correo info arroba com Bueno, gracias licenciado Suriel por compartir con nosotros. Una próxima, eh, espero también que nos visite en el estudio. Vamos a coordinar con producción a ver sí. que, si por lo menos una vez al mes podemos tenerlo, porque es un segmento eh, muy demandado en nuestro espacio y de hecho muchos no nos hacen la sugerencia. Y queremos agradecerle a usted por, por este momento y esta experiencia y conocimiento que ha compartido con nuestros periodistas. Así que, muchísimas gracias, licenciado. Gracias a ustedes por tenerme en este espacio. Fue un placer poder conversar con ustedes. Muchas gracias.